Hola, hola equipo, buenas tardes, por acá lleva Hernández saludándole, eh, hoy comentarles que eh, el día de hoy pues ya voy a recibir mi segundo regalo, eh, el primer el regalo, el único regalo que uno da acá en leyenda es 10, son 10 dólares, es lo único que va a salir de su bolsillo, eh, anteriormente ya les compartí un video donde eh, ya me dieron mi primer regalo eh, y... Ya recuperé prácticamente mi inversión, por decirle así Pero son regalos los que uno da Ahora, este ya es mi segundo regalo Ahorita porque yo ya estoy en ganancia eh, Esto, el eh, regalo este, pues ya aquí en adelante Ya van a ser solamente ganancias las que voy a obtener eh, en, el, en el bot aparece, el dador ha Aparece esta imagen eh, cuando alguien le va a enviar un regalo a uno En este caso vamos a ver eh, eh, Esta persona lo contacta a uno y pues acá me contactó y me dice hola Joan, hola Joao el regalo es para usted eh, me facilita el método de pago por favor y aquí le brindo la información y efectivamente pues acá está, eh, el, acá está el regalo que me envió esta persona, vamos a verificarlo pues en mi cuenta de Binance. Esta persona es nueva y con el regalo que esta persona acaba de dar, acaba de entrar acá al bot A esa gran oportunidad, obtener ingresos eh, de, forma, de manera circular, ingresos rotativos Y solamente con un único regalo de 10 dólares que uno da Como puede ver acá ya están los 10 eh, USDT Vamos a ver el historial y aparece pues la fecha de hoy Tenemos 24 y aparece pues acá entonces hoy vamos a seguir con el procedimiento de activar a ella, a esta persona en un tablero para que también empiece ella eh, a recibir regalos. En este caso, eh, bueno, nos venimos acá al tablero, eh, ingresamos en el tablero que estamos, que es el primero, el Rainbow, ingresamos acá y nos va a aparecer el siguiente eh, mensaje. Vamos a esperar un ratito. Eh, bueno, ya eh, estamos en la siguiente pantalla. Como podemos ver acá, pues la, la, cómo vamos, cómo va nuestro nuestro primer eh, cuadro, nuestro primer tablero. Eh, ahorita ya vamos trabajando en equipo y pues ahí vamos. Eh, ya vamos avanzando, como podrá ver acá, eh, Ariel, y él ya hizo su labor de traer a sus dos a sus dos personas. Entonces, a partir de esto, Ariel va a pasar a leyenda, a como yo estoy en un nuevo tablero. Eh, y así va a empezar pues, ya a recibir sus regalos. Entonces, eh, perfecto. entonces eh, ok pues, eh, continuamos entonces pues por acá vemos que la nueva la persona que me envía el regalo es el silda y aparece como donante número 2 al revisar acá en los donantes el número 2 así voy completando mi tablero eh, dándole clic acá donde dice número 2 acá nos fijamos de que en esta acá hay unos relojitos significa de que estamos a la espera todavía de estos otros dos donantes eh, con los 10 dólares eh, que yo regalé yo voy a obtener 40 dólares eh, ahorita ya recibí los otros 10 dólares Entonces para confirmar eso le damos clic acá Donde está esta personita, ese dibujito de persona Que significa que una persona está esperando a que yo, a que yo la confirme En el tablero, acá en, la, en, el, en el bot de leyenda Para que eh, ella también, esta persona también pueda eh, empezar a formar su equipo Y empezar a recibir los regalos eh, Ahora lo que tenemos que hacer es pues, darle clic acá donde está el número 2 para confirmar pues a esta, a esta persona acá dice leyenda número 1 ahora puedes confirmar el regalo o eliminar al donante del tablero lo vamos a confirmar le damos clic en ok y luego no, le damos clic donde dice confirmar el regalo porque ya lo recibimos lo confirmamos eh, dice ha confirmado la recepción de un regalo del donante número 2 ok entonces como se pueden dar cuenta ahora pues ya tengo dos chequecitos en mi tablero en mi tablero eh, que se puede ver aquí arriba Ya estoy yo el centro, soy leyenda Porque ya yo ya hice mi labor de traer los dos referidos Y estos dos referidos cada uno tiene que traer a dos referidos más Pues y así vamos avanzando todos y ganando eh, En este caso pues ya está listo Ya aparece pues acá eh, Elida y Lady Y ya aparecen los dos referidos de Ariel Ahora Ariel lo que va a pasar es que va a pasar acá a leyenda entonces cuando pasa leyenda él va a empezar a recibir los regalos cuánto eh, tiene él? él envió me envió solamente un regalo él envió solamente un regalo y va a recibir un regalo de 10 dólares y va a recibir 40 dólares en regalos muy bien entonces eh, ya estamos listos eh, aquí seguimos avanzando pues con el equipo y entre poco eh, vamos a recibir los siguientes donantes que son estos y estos el número 3 y el número 4 y eh, vamos a pasar al siguiente tablero Que el siguiente tablero es de, es dar, es de dar un regalo eh, de 20 dólares En este caso el siguiente tablero es un tablero papel eh, Hay que dar 20 dólares y uno va a recibir 160 dólares en regalos Con esos mismos 160 dólares eh, uno entra al siguiente tablero Y le queda pues la ganancia, verdad Y así sucesivamente eh, vamos a ir subiendo, subiendo y subiendo Así que, eh, bueno, buenas tardes, eh, mi nombre es Joao Hernández, si le interesa a usted esta opción eh, de ayuda comunitaria, ya que acá toda la comunidad pues nos estamos ayudando, entre todas las personas que entramos nos ayudamos para que eh, todos pasemos a leyenda y todos recibamos esos regalos pues, y los beneficios, que está súper, súper bueno. Eh, abajo de este video pues eh, le dejo eh, la información de, de contacto, puede contactarme si tiene alguna duda pues, y yo lo voy guiando eh, sobre cómo tiene que eh, cuáles son los primeros pasos y cómo tiene que registrarse. Eh, buenas tardes, eh, aquí me aparece eh, como pueden ver que el regalo que yo di es de 10 dólares y voy a recibir 40 dólares.